Con mi martillo, martillo, martillo. Con mi martillo, martillo, yo. Con mi martillo, martillo, martillo. Con mi martillo, martillo, yo. Con mi cerrú, yo cerrú, yo yo. Con mi cerrú, yo yo, yo. Con mi cerró, yo cerró, yo cerro, yo. Con mi cerro, yo cerró, yo, yo. Con mi pincel, pinto, pinto. Con mi pincel, pinto yo. Con mi pincel, pinto, pinto. Con mi pincel, pinto yo. Con mi hija, lipo. Con mi dijo yo, con mi hija el hijo, con mi taladro yo, con, con mi taladro taladro taladro, con mi taladro taladro yo, con mi taladro taladro taladro, con mi taladro taladro. taladro de rebajadora de Walsh de No te olvides de suscribirte. Acá lo podés hacer. También podés poner la campanita para que te lleguen las novedades. Con mi martillo, martillo, martillo. Con mi martillo, martillo, yo. Con mi martillo, martillo, martillo. Con mi martillo, martillo, martillo yo. Con mi serrucho, serrucho, serrucho, con mi serrucho, serrucho yo. Con mi serrucho, serrucho, serrucho, con mi serrucho, serrucho yo. Con mi pincel, pinto, pinto, con mi pincel, pinto yo. Con mi pincel, pinto, pinto, con mi pincel, pinto yo. Con mi salico, con mi salico yo. Con mi hijo, dijo, con mi yo, con mi taladro, taladro, taladro, con mi taladro, taladro, yo, con mi taladro, taladro, taladro, con mi taladro, taladro, yo, con mi martillo, martillo, martillo, con con matillo, martillo, martillo, con mi martillo martillo, con mi con mi cerrucho, cerrucho, con mi cerrucho, cerrucho, serucho, con mi cerrucho, cerrucho, con mi cerrucho, cerrucho, con con mi pinto, con mi pincel pinto, pinto, con mi pincel pinto, con con mi pinto, con pinto, con con mi con mi con mi con mi con mi con mi con mi martillo, martillo, martillo Con mi martillo, martillo, martillo, martillo